Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión te voy a compartir el significado de soñar con un familiar fallecido. Hay ocasiones en que los sueños no son del todo placenteros. A veces son reflejo de nuestras angustias o temores del subconsciente, por eso es importante poner atención a lo que soñamos. Para los intérpretes de los sueños, la aparición de un familiar fallecido podría hablarte más de tu propia personalidad, de tu comportamiento y actitud. Para otros, el significado radica en que extrañas en gran medida a esa persona o que algo quedó pendiente con su pérdida. Cosas por decir, cosas por hacer. Siempre es recomendable no agobiarse por los sueños y sentirlos como una señal de cariño. ¿Te ha pasado que soñaste con algún familiar que ha muerto? Si te ha ocurrido y no encuentras la razón de ese sueño, sigue viendo este video. Soñar con padres fallecidos. Esto es una buena señal. Significa que te visitan para anunciar un cambio positivo en tu vida. No te sentirás triste al verlos. En algunos casos tiene un doble significado, que además de reflejar el cambio, también puede anunciarte la pérdida de otro ser querido. Soñar con un mensaje que no recuerdas. Si en el sueño veías a algún familiar fallecido que te daba un mensaje que no entendías o no recuerdas, es porque esa persona te avisa de un cambio que se va a producir en tu vida el cambio suele ser importante y positivo, es probable que se trate de un cambio laboral o sentimental. Soñar con un hermano o hermana que ha perdido la vida. Esto es un sueño muy difícil, pero que significa valor. Tu hermano te está enviando la fuerza que necesitas para continuar y acabar los problemas u otras posibles pérdidas. Soñar con tu pareja o hijos muertos. Sin duda es uno de los peores sueños que se puedan tener, pero puede estar relacionado a la bancarrota. Los intérpretes de sueños los consideran mensajes que están relacionados con la ruina y es posible que adviertan que estás a punto de perder tus pertenencias. El mensaje que debes rescatar es tener cuidado con las inversiones o las relaciones laborales. Soñar con alguien vestido de blanco. Si soñamos con un familiar o amigo que ha fallecido y lo vemos vestido con camisa o algo similar de color blanco, significa que esa persona ya ha llegado al cielo. Ir conduciendo y con alguien muerto al lado. Si sueñas que vas conduciendo un vehículo y en el asiento del copiloto se encuentra alguien que ya había muerto, significa que esa persona se ha convertido en nuestro ángel de la guarda y siempre nos acompañará. Soñarte peleando con alguien que murió esto significa que aún te sientes culpable por algo que pasó con esa persona soñar a un muerto con una muñeca si sueñas con una mujer que ha fallecido hace poco y ésta te muestra una muñeca significa que se encuentra sola en donde está y necesita de nuestras oraciones para poder llegar al cielo qué significa si sueñas con una persona que aún está viva puede tener múltiples significados según destacan en un mundo esotérico y paranormal la primera es que tienes miedo de perder a esa persona otro significado podría ser la ruptura que hay en la relación ¿Qué significa soñar con la muerte de una persona cercana quiere decir que debes prestar más atención en tu comportamiento para con esa persona esto podría ser una indicación de que esa persona necesita más atención y ayuda Soñar con la muerte de uno mismo. Este tipo de sueños siempre significan cambios, el fin de una etapa y comienzo de otra nueva. También puede significar que has perdido algo que querías mucho y ya no vas a recuperar o puede ser que quieres terminar con algo que nos pueda molestar o entristecer. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si fue así, por favor deja tu me gusta y suscríbete, muchas gracias.